Ya sabemos en eh, cuánto tiempo quiere comprar cuál es su presupuesto cuál es la zona ideal cuál es su forma de pago pues nos quedan saber las características del inmueble que él quiere comprar si ¿sí? eso es bien importante ¿Por qué? porque porque eh, nos ahorra mucho tiempo y también nos ayuda a saber las necesidades eh, fui hace poco a un curso de ventas en el cual nos decían que eh, la, la habilidad para vender es saber identificar las necesidades de nuestros clientes. Eh, eso es bien importante, eh, somos como médicos, hacemos un diagnóstico, ¿no? ¿Qué, qué quiere, en dónde y, y cómo? Y eso es lo que nos ayuda a poder ser lo más certeros posibles y darles las mejores opciones a nuestros clientes, poder entenderlos. Así que eh, después de saber estas cosas, las siguientes preguntas es específicamente sobre el inmueble, ¿no? Por ejemplo, si busca un terreno, pues saber cuáles son los sueños o cómo él se imagina este, ese terreno o, o la casa sobre ese terreno o los locales o, o para qué quiere ese terreno, ¿no? Entonces, dependiendo de, de, de, que, se, de que sepamos qué, para qué quiere ese terreno, pues vamos a saber este, cómo... cómo cómo buscar ese terreno, ¿no? Otra, otra cosa muy importante, por ejemplo, si se trata de un cliente que esté buscando alguna casa, es saber cuántas personas, eh, cuántas personas van a vivir en esta casa o cuál es el número de habitantes de su familia. Si tienen mascotas, eso también es muy importante. Eh, cuando sepamos cuántas personas eh, van a vivir en esa familia pues más o menos también nos vamos a dar cuenta de cuál es el número de recámaras que necesitan. Las mascotas es un tema muy importante porque eh, actualmente las mascotas pues son consideradas también como parte de nuestra familia y cuando buscamos un espacio nuevo o un inmueble nuevo pues pensamos también en nuestras mascotas. El tamaño de nuestras mascotas es muy importante porque porque bueno, si tienen a lo mejor perritos chihuahuas, pues no hay ningún problema en que el espacio este, libre pues sea, sea este, chiquito. Pero si tenemos un perro grande... El tamaño de nuestras mascotas es muy importante porque eso nos va a ayudar a saber el tamaño de área libre o, o de espacios libres que debe tener la casa. Por ejemplo, si se trata de un gatito, pues no hay ningún problema a lo mejor con que sea un departamento. Pero si tenemos algún perro que ya es, es muy grande, un perro de talla grande, pues no puede definitivamente, no va a poder estar en un departamento. Tienes que buscarle una casa con un espacio pues donde ese perro esté, esté tranquilo, no se estrese, ¿no? Entonces, eh, saber eh, cuántas mascotas y el tamaño de tus mascotas es muy importante. Una pregunta que yo siempre les hago a, a mis clientes es ¿qué debe tener esa casa? ¿Qué, qué les gustaría o cómo les gustaría que fuera? ¿no? Entonces ya con esa pregunta ellos empiezan a, a soltarse un poquito más y te empiezan a decir pues mira necesito tantas recamas, tengo una mascotita así o me gustaría que tuviera una terraza, me gustaría que estuviera en un lugar seguro dentro de una privada o, ¿sabes qué? De plano a mí no me gustan las privadas, necesito una casa sola. O, por ejemplo, eh, no sé, es muy común que en, este sea una familia que tenga abuelitos, entonces eh, te piden, ¿sabes qué? Yo necesito una casa que tenga una recámara en el primer piso con baño completo, entonces... Todas esas características de lo que ellos sueñan o de lo que ellos han considerado en su mente que debe de tener esa casa, si bien a veces el presupuesto hace que las opciones se reduzcan cuando tienen un presupuesto pues apretado, pero eh, siempre conocer todos sus deseos y saber cuáles son sus prioridades nos van a ayudar a darle las mejores opciones a nuestros clientes. Entonces, siempre pregunten a sus clientes qué es lo que debe de tener esa casa. ¿No? ¿Qué, qué es, ¿Cómo la sueñan o, o cómo, cómo sueñan que sea, que sea esa casa? Y ellos van a empezar a decirles un poquito más. ¿no? Si ustedes ven que su cliente ya se, se, se voló y a lo mejor que con un millón quiere casa con alberca, es necesario también eh, decirle a nuestro cliente pues que con ese presupuesto qué opciones puede tener y aterrizarlo un poquito más. Sin embargo, todos estos estos deseos y estas características que ellos han soñado nos ayudarán a saber las, eh, las cosas que, este, que deben de tener esas casas. A veces la precalificación de compradores puede ser al primer momento, ¿no? cuando nos hablan. Eh, cuando nos hablan por alguna propiedad y entonces ya les preguntamos, ah, ¿está buscando un inmueble? No, pues que sí, mira, que estoy buscando una casa, que no sé qué, ah, y, y, y este, cuál es su forma de pago y empezamos ahí a hacer todas estas preguntas. A veces eh, no todas las preguntas se pueden verificar o, o no todas las cuestiones se pueden verificar en esa primera llamada o en ese primer contacto, pero eh, si tenemos algunas opciones pues les vamos mandando opciones o les vamos mandando algunas este, casas que puedan aplicar con estas características que ellos nos dijeron para que ellos nos den una retroalimentación y nosotros sepamos específicamente qué, qué es lo que ellos quieren, ¿no? Eh, estas preguntas nos sirven muchísimo porque una vez que nosotros, eh, a mí me ha pasado mucho y es algo que a mí me encanta, a mí me encanta cuando llevo a mis clientes a una casa y me dicen, Wendy, le atinaste. Esto era lo que buscaba. ¿Por qué? Porque es muy importante escuchar las necesidades de nuestros clientes. Entonces, cuando los escuchamos y sabemos qué es lo que ellos quieren, obviamente nosotros como asesores inmobiliarios, pues dentro de nuestra mente, con tantas opciones que hemos visto, pues ya sabemos qué es lo que ellos buscan